Muy buenas noches, feliz sábado a todos. Bueno, vamos a hacer un vídeo rapidito, rapidito, pero que muy rapidito porque realmente no está pasando muchas cosas. Pero bueno, si hay alguna cosa que os quiero contar. Hoy es un día súper, súper importante. Las efemérides hoy son muy especiales porque hoy, tal día como hoy, nació un gran alumno, Héctor, alias Aquaman, el señor de las olas, el surfista número uno, el máster de los mares. Y tal día como hoy, de 1225, también nació... Santo Tomás de Aquino, escritor filósofo teólogo, ya lo sabemos. Pero, por otra parte, el 28 de enero del año 94 también nació otro personaje de la barriera, el Maluma. Tú eliges, chaval. Tú dices, dice, dice Santo Tomás o Maluma. Aunque yo me quedo con Héctor. En fin, el 28 de enero de 1547 en Inglaterra muere Enrique VIII. Su hijo Eduardo VI, de nueve años, le sucede y va a ser el primer rey protestante del país. Es... El key de esa noticia, ¿vale? El 28 de enero del año 1855 en Panamá la primera locomotora cruza desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico en el ferrocarril de Panamá. Y el 28 de enero de 1887 en París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel. El 28 de enero de 1896 East Pickham, en el condado de Kent Walter Arnold se convierte en la primera persona en ser multada por exceso de velocidad iba a una nada desdeñable velocidad de 13 kilómetros por hora. El 28 de enero de 1918 se funda el Ejército Rojo en la Unión Soviética de Trotsky y el 28 de enero de 1920 en España se funda el Tercio de Extranjero, conocido más tarde como La Legión. También el 28 de enero de 1958 en Dinamarca se crea el popular juego Lego de bloques de plástico interconectables, el Lego que todos queremos, que todo el mundo piensa, esto es americano, estadounidense, no, Negativo. Es de Dinamarca. Y el 28 de enero de 1986, en Cabo Cañaveral, estado de Florida, muchos lo vimos en directo. El transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue y mueren sus siete astronautas. Bien, estos son pequeñas curiosidades. Felicidades a Héctor, Aquaman, el señor de los mares. <ríe> Un abrazo. Bueno, los ricos gastan menos de lo que ingresan... ...y el resto lo invierten para seguir aumentando su patrimonio. Es decir, gasto poco y aumento mi cartera patrimonial. Con lo cual, aunque luego ingrese, mi cartera crece... ...voy a ingresar más, pero voy a seguir gastando menos de lo que ingreso... ...y mi cartera seguirá creciendo. De esta forma consiguen algo que a primera vista puede parecer imposible. Gastar cada vez más dinero a la vez de tener cada vez un patrimonio mayor. Por el efecto que os acabo de decir. Así que, tenerlo muy en cuenta gastar menos invertir más hacer crecer la cartera la siguiente jornada la siguiente digamos toma de beneficios gastaré un poquito más pero porque mis beneficios serán proporcionales a mi cartera son porcentajes pensemos en porcentajes y no en dinerito bien chicos una intro rápida y comenzamos Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, empezamos con Ethereum, que de momento sí hay haciendo una banderita en esta zona, no consigue llegar a la zona de resistencia. Hay un poquito de fuelle ahí, un poco extraño. Por la parte de Bitcoin, seguimos tonteando estos es Bitcoin en cuatro horas, seguimos tonteando totalmente horizontal es fin de semana. Evidentemente, cuando llega fin de semana y nos quedamos un poquito huérfanos, pasa lo que pasa. Además, llegando final de mes por un lado, que ya veremos el lunes, eh, no, el día 31 cuando cierre, y la reunión del FON que tenemos el día 1, hablará hablar a Powell, a ver qué nos dice. Y yo creo que a partir de aquí los mercados ya se quedan en stand-by, a la espera del latigazo que podamos dar previo a las palabras, durante las palabras y post-palabras. Y eso es ahí donde tenemos que estar. Creo que es un buen momento para ver eh, el toro desde fuera, vamos a quedarnos en la barrerita y a partir de ahí luego ya cada uno que tome la decisión que crea conveniente, si los números son buenos el mercado seguirá al alza, si se cumplen las previsiones que están más o menos ya pactadas y que la, el mercado cree es ese 0.25 eh, y bueno, pues un mmm, tono no demasiado hawkish, bueno pues posiblemente mantengamos el mercado al alza pero es lo que se está esperando si no, si hay alguna señal, alguna cosa que no guste al mercado, volvemos para atrás. Y aún así, cuidado, porque lo que podamos seguir avanzando posteriormente a eso también tiene su precio. Es decir, todo avance tiene un retroceso. Que es que muchas veces empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, como locos, taca, taca, taca, taca, taca, y se nos olvida que todo este avance, que desde aquí abajo hasta aquí arriba es un 50%, tendrá un retroceso posterior. Y luego dice, ¡ay, Dios mío, lo que me ha pasado! pues eso porque no tenemos previsto que hay un retroceso siempre digo que en tiempo de largos hay que hacer largos y que en tiempo de cortos pues es mejor hacer cortos aunque el corto siempre tiene un peligro extra pero para mí de momento no se ha confirmado pero poco a poco se van perdiendo el tiempo de cortos así que cortos out bien Dicho esto, ¿qué más tenemos en el mercado? Pues hemos visto Bitcoin, hemos visto Ethereum, el total market, a ver si me lo carga porque tengo el ordenador hoy, es que he estado haciendo algunas actualizaciones y voy un poco así, vamos a ver qué nos dice el total market, dónde lo tenemos, dónde estás, dónde estás, por aquí abajo, total, paf, eh, nada, un 0,59 a la baja, está igual, igual que Bitcoin, horizontal y la dominancia de Bitcoin, o sea, si el mercado está horizontal, un total market, perdiendo un poquito y... Tenemos a Bitcoin con más dominancia, eso quiere decir que alguna altcoin, no todas, pero algunas me mmm, estarán sufriendo un poquitito. Bueno, pues vamos a comprobarlo, a ver si me carga el listado. Uh, seguimiento, no, este no, yo quiero aquí mis pares contra el USD y vamos a ponerlo por porcentaje de cambio. Tenemos arriba Cirrus, uy, fiar, uy, fiar, mira que bien fiar. Uy, un 13% todavía lo no ha cerrado la U, que debe cerrar, como han hecho la mayoría de ellos, le faltaría hasta 0.15. Library Gates, pasando un 18% de 60 de dólar, así que muy bien, 12,5 al alza. Eh, Super TLM, esto es dinero gratis. Recordad que Library Gates es dinero gratuito que os dan, regalan. Eh, Gala Games, un 879, bien, fijaros cómo llegó a la zona de la U, este cierre que hubo aquí, cerró. Hizo la banderita y vuelvo a intentar ir a la alza. Objetivo lo tenemos ahí en los 0.73 aproximadamente, ¿vale? Lo que es el punto de pivote con esta línea aproximadamente que tenemos enmarcada en 0.75. Por ahí andará la cosa. Vamos a ver qué tal. De momento, fijaros, importante, ¿vale? Tenemos una divergencia bajista. Todo el precio como va al alza y el RSI como lo tenemos a la baja. Fijaros el, el alert es como está yendo muy a la baja. En el momento que pierda la línea de puntos no quiere decir que nos vayamos abajo, pero si gana... La línea de puntos verdes que tenemos aquí abajo, ya sabéis que nos vamos para atrás. Entonces, tenemos en cuenta... Os recuerdo que este este script lo tenéis totalmente gratuito. O sea que podéis llegar y descargarlo, instalarlo. Hay un vídeo específico en el canal para él. Os lo pondré por aquí arriba, en las tarjetitas. Solamente os pondré esa tarjetita para que nos... Bueno, os pondré dos. Una, lo de Milton Friedman, que creo que es muy interesante. Ir, ver los capítulos uno a uno, poco a poco. Son capítulos de 50 minutos, vale la pena verlo. El conocimiento no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, el ver experiencias de mercados pasadas no ocupa lugar, pero sin embargo después os puede ayudar mucho a entender muchas cosas que están pasando y creo que deberíais de verlo. O sea, allá cada uno, luego ya. ¿no? Eh, bien, eh, bueno, pues tenemos 8 y medio en Boson Protocol también, Planet Badger y así interesante, pues bueno, eh, en Gincoin por aquí, un 7 y Pico. Cadena también, un 6.26. A ver cómo va la cadena, que hacía tiempo que no lo está Todavía no ha terminado de cerrar la U. La línea que le teníamos marcada, fijaros, de momento, 1.39.9, o sea, 1.40, no lo ha pasado todavía. Sí que es cierto que todavía tiene chicha y si el mercado sigue acompañando, creo que lo va a pasar en breve y debería de hacer una banderita por encima, apoyarse, consolidar en esa zona para luego, o bien, intentar ahí arriba o hacer un bar Simpson y venirnos abajo, ya venimos a ver. Pero de momento no está nada, nada mal. ¡Maná! otra de las que, bueno, pues creo que van a tener mucho que decir en el, en el próximo mercado alcista, ¿vale? No en esta cripto primavera. esto no es el mercado alcista, no vayamos a confundirnos, cuidado, ¿eh? Eh, Y además hay gente que me ha dicho, oye, sí, que no, sí, dices que no es momento de comprar las altcoins, pero eh, está más caras que antes, cuando las vamos a comprar? Cuando te salga de los cojones, es decir, cómpralas cuando quieras, Tú puedes comprar altcoins cuando quieras. Yo, personalmente, como creo que va a haber un alza en el mercado y después habrá un retroceso, paso de comerme el coco, no voy a sufrir con ellas. ¿Ahora se pueden invertir? Oye, pues claro, voy a invertir, oye, a aprovechar la subida, ya está. Pero yo prefiero esperar el siguiente gran retroceso que haya y a partir de ahí empezaré. Y seguiremos con el experimento de la cartera que empezamos en su día, si el tiempo acompaña y nos deja. Bien. Entonces, por eso yo no, no, no le doy a las altcoins, lo siento mucho. Eh, y maná, ya sabéis lo que hay, ¿no? Creo que, que sí, que va a ser ya una de las llamadas. Una de las llamadas interesantes. Eh, velas la tenemos por aquí, que también la de lo suyo. ahora melos y pre-search. Dinero gratis. Chicos, cuatro centavos y medio, casi cuatro o seis. En breve, mmm, esto es dinero gratis y simplemente por buscar, por hacer tus búsquedas en Google todos los putos días que hacemos 20.000 búsquedas. Coño, en vez de hacerlas en Google, hazlas en pre-search y te van dando, venga, pum, token token Token, token, cuando tienes mis tokens, lo sacas. Ahora cambiar mil tokens no tiene sentido, pero cuando estaba arriba, opa, eh, la última vez que cambié, tenéis por ahí el vídeo, eh, fue en 39, 390 dólares por algo que te sale gratis, pues oye, allá cada uno, ¿eh? yo os lo digo, y si queréis, pues por ahí tendréis algún link seguro, en alguno de los vídeos. Y bueno, poca leche más que comentar aquí en el lado negativo. Que también lo hay, menos, porque vemos que también tampoco hay grandes pérdidas, hasta el 5% que suele ser lo que yo puedo ver, eh, que yo suelo ver, Storg, IoTRX, NKN, bueno, pues eh, tampoco tiene nada, Boxel, UPRU, 7 y pico. Y bueno, CFX un 1484, tampoco es importante, no ha habido grandes pérdidas, así que tranquilidad y relajación. Sábado, sábado, te suele ser día de altcoins. Se han dado bastante, bastante bien para la que está cayendo, porque tener en cuenta que si tenemos el Total Market bajando un poquito, ahí muy plano, pero la dominancia del Bitcoin ha subido, más dinerito se ha ido a Bitcoin. A pesar de eso, las altcoins han crecido, así que muy bien. Y bueno, como es sábado, vamos a disfrutar el sábado, vamos a dejarnos de historias, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.